Alzate Jorge Andrés Alzate nació en Medellín el 28 de septiembre de 1980 es un cantautor colombiano conocido como alzate. Sus géneros musicales son la música popular, colombiana y norteña. Alzete nació en una familia clase media en Medellín. Sus padres eran misioneros cristianos que ayudaban a las comunidades menos favorecidas de la ciudad. Su casa siempre fue una casa de hospedaje, una farmacia y hasta un hospital donde se ayudaba a personas muy necesitadas. Esto se convirtió en el mayor orgullo del artista, pues admira mucho a sus padres por esa entrega y pasión por ayudar. Su familia tuvo que soportar muchos problemas como carencias económicas y amenazas de grupos al margen de la ley. En plena infancia, el artista decidió montar su negocio de venta de mangos para ayudar a su familia. Allí aprendió muchas responsabilidades. Su madre siempre se interesó en darle a él y sus hermanos la mejor educación. A sus ocho años, se matriculó en clases de piano y aunque no le gustaba, insistió hasta que se convirtió en un pianista. A los 13 años escribió y compuso su primera canción y desde ahí se dio cuenta que componer era una necesidad para él, un medio especial para expresar sus sentimientos y una realización personal. Eligiendo sus estudios universitarios, él decidió por otra pasión del momento el cual era la aviación. Su padre, con un esfuerzo muy grande, logró inscribirlo en una academia de aviación. Lamentablemente, él no pudo terminar la carrera. En Medellín, Alzate llegó a ser taxista, instalador de cable, profesor de música, entre otros, hasta que un día decidió emigrar a los Estados Unidos y luchar por sus sueños. Llegó a Los Ángeles, California, con el deseo de terminar la carrera de aviación, pero como el dinero no le alcanzaba en las noches, limpiaba crudo nocturnos y en el día trabajaba con, en construcción. Más adelante en uno de esos clubes le dieron la oportunidad de trabajar en la cocina y se convirtió en el cocinero del club. De vez en cuando sacaba tiempo para estudiar libros de aviación y así iba recogiendo para pagar horas de vuelo y lograr su objetivo. Finalmente él se adaptó a ese país y obtuvo sus logros. Luego de esto él creó una empresa y ayudó a muchos inmigrantes que han llegado a este de país en su misma condición. Aunque el hecho de todo nunca ha dejado de componer y de hacer música, y por encima de todo ha mantenido el sueño más grande, que es de darse a conocer como cantautor. Al Santo dejó de lado su estabilidad económica cuando decidió perseguir un mayor sueño de infancia, entregar su vida a la música. Eso casi. Le cuesta su matrimonio y tuvo que enfrentar muchos problemas para darse a conocer. Durante cinco años fue tildado de loco y pensó en abandonar la música. Está nuevamente en la quiebra, pero su talento y persistencia llevan a conquistar su sueño. Cuando estaba a punto de tirar la toalla, decidió grabar Maldita Traición. Caminando por las ciudades de Colombia y México y Estados Unidos, decidió ir presentando a la gente su proyecto regalando su CD. Ahora su música está causando furor en todo el país y sus canciones son reconocidas y se han convertido en la nueva sensación musical. Sin embargo, esto no le es todo, pues a pesar de su éxito musical hay muchos momentos en los que se siente solo. Hoy en día él dice haber realizado su sueño, por lo que continúa escribiendo y componiendo para para cantarles a todos, con la pasión y la alegría que les embarga. Premios y reconocimientos. 2008 ganador, premio Artista de Mayor Proyección en el Género Popular. Premios El Despecho. Reconocimiento de canciones, todo número uno, canciones más sonadas en Colombia. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.